Es que tama. Ya, ya Vámonos. Y claro, Vamos, a decir ya. tanto los matemáticos, pues resulta que no estamos locos. Me desperté esta mañana con ganas de unos problemillas. Yo los tenía en el despacho. Ay, <risa> <en> Pablo <risa> Después de hacer la tesis sobre la topología. Topología de contacto, eh, que consiste. A investigar me dicen hay que tener puntería bueno es que a veces no te queda más remedio <risa> ya quisiera demostrar yo una y otra conjeturilla no estamos locos que sabemos lo que queremos mirar que yo también quiero un premio Pero para eso investiga Y no pierdas más el tiempo <risa> Y buscaré Oye, investigaré No estamos solo Matemáticos hay muchos Somos muy buenos Queremos entender el mundo Pero eso nunca termina Tampoco se pierde el tiempo <risa> Investigaré Investigaré